Comentaba un cocinero joven, premiado por una ensalada que había ideado, el plato hay que concebirlo como un todo, desde la materia prima, que tiene que ser la mejor, hasta la temperatura correcta para servirlo. La labor de un cocinero es una buena alegoría de una parte importante del trabajo de un profesor. Elegir bien los contenidos que el alumno debe aprender y prepararlos didácticamente para que resulten atractivos, comprensibles proporcionados a los conocimientos previos y a los intereses de los estudiantes. El profesor debe conocer muy bien la materia académica de su asignatura, pero también debe saber disponer estos contenidos de forma pedagógica. Conocer bien una materia, como la tiene que conocer un profesor, incluye tener un buen mapa mental jerarquizado de los contenidos de la materia, Dominar los conocimientos previos imprescindibles para entender esa materia y conocer bien la terminología específica. Todos estos son requisitos necesarios para que el conocimiento de una materia sea sólido, pero además hay que entender la forma específica de enfocar el conocimiento que tiene esa ciencia, porque las distintas ciencias entienden el conocer con matices distintos, y los métodos de investigación que se usan en ese campo científico. En la práctica, esto significa que el profesor que va a impartir una asignatura debe tener un conocimiento extenso, profundo y actualizado de su materia, buscando entender bien los conceptos, especialmente aquellos más centrales, saber cuáles son los más problemáticos, y tener la materia reflexionada en el sentido de tenerla no solo conocida, sino también pensada. ¿Cuál es el sentido y los límites de esta materia en el amplio campo del conocimiento? ¿Cuál ha sido su desarrollo histórico? ¿De qué manera se conoce en este área de estudio? ¿Cuáles son los puntos más discutidos o problemáticos? ¿Por qué? Junto a este conocimiento de la materia desde el punto de vista de la enseñanza, es además especialmente importante que el profesor sienta entusiasmo por la materia de la asignatura, en el sentido de que le cause admiración, le suponga desafío y en algunos puntos le fascine. El profesor entusiasmado por esa materia tendrá opiniones propias en determinados aspectos controvertidos, una visión de lo relevante de esa ciencia para el ser humano y la sociedad, le vendrán a la mente ejemplos, casos, alegorías, etc. Resultaría muy difícil ayudar a los estudiantes a aprender si no se posee una identificación de este tipo con la ciencia enseñada. La siguiente tarea del profesor al preparar su asignatura será elegir qué contenidos va a transmitir y cuáles no porque aunque haya muchos que resulten interesantes, novedosos, atractivos y nos cueste no abordarlos, es fundamental acotar un conjunto de contenidos limitado. El exceso de contenidos es uno de los defectos más habituales de muchas clases y de muchas programaciones de asignaturas. Desde el punto de vista práctico, proponemos que al preparar los contenidos se escriban primero todos los contenidos que en una primera visión nos parece que deberían ser tratados y que después se eliminen los más superfluos y se dejen solo los que consideramos claves. La selección la debemos hacer eligiendo los importantes, porque son claves en esa materia, pero sin dejar de seleccionar algunos que por su atractivo o por su relación con la vida real o porque resultan divertidos o curiosos o, o quizá porque son novedosos. Esta combinación es importante para construir una asignatura con contenidos variados y equilibrados que centrada en lo importante no desdeñe lo atractivo y novedoso. A la hora de comunicar los contenidos en una clase es más eficaz hacerlo en bloques diferenciados, es decir, no mantener un discurso continuo en el que hablamos sobre el tema, sino transmitir bloques de contenidos de unos 5 a 10 minutos de media, cuidando el que estén bien enlazados entre sí. La cantidad de bloques de contenidos que un alumno medio puede asimilar en una clase depende del tipo de información y de la capacidad del oyente, pero conviene tener en cuenta que la memoria solo puede trabajar con unos cuatro o cinco conjuntos de información en una sesión cuando estos son medianamente complejos y no estamos familiarizados con ellos. Conviene preparar cómo vamos a transmitir cada bloque de conocimiento ver en dónde estarán los mayores dificultades de comprensión, ver los conocimientos previos, conceptos, terminología, etcétera, imprescindibles para entenderlo, tener detectados los puntos de especial interés, bien sea por su curiosidad, su relación con lo cotidiano, sus aplicaciones prácticas, etcétera. Este análisis nos permite decidir cómo conviene enseñarlo, en qué puntos convendrá insistir, qué términos o conceptos habrá que afianzar antes de poder pasar a otros posteriores, etcétera. La estructura académica de un tema. Suele obedecer a tradiciones muy bien asentadas, que tienen su lógica, pero muchas veces esa estructura no es la mejor para facilitar su aprendizaje, especialmente cuando hay poco tiempo el estudiante no está muy preparado. En muchas ocasiones no hay que seguir esta estructura académica al enseñar la asignatura, sino ordenar los bloques de contenidos con criterios pedagógicos, como hace un buen cocinero, que no alimenta a sus clientes con un conjunto informe de proteínas, carbohidratos y grasas acompañados de alguna vitamina sino que elige los alimentos, los dispone en el orden adecuado y los presenta de forma atractiva y apetecible. Para los conceptos que pueden ser difíciles de entender o asimilar, habrá que usar alguna metáfora o una imagen que ayuden a aprenderlo mejor. Además, como los estilos de aprendizaje de las distintas personas son diferentes, convendrá que para los contenidos arduos, preveamos distintas formas de enseñarlo con explicaciones verbales, con imágenes o gráficos, ejemplos, demostraciones, ejercicios o problemas, usando recursos como algún vídeo, etc. A unos alumnos les servirá una forma y a otros otra distinta. El punto de vista que tenemos que intentar tener en esta selección y análisis de contenidos y en el diseño de la estrategia de enseñanza es el del estudiante. Nunca hay que olvidar que la persona experta o familiarizada con unos contenidos los entiende con mucha más facilidad que aquella persona para las que estos contenidos son nuevos. En este sentido, no existe un contenido ideal, sino que el contenido debe ser elegido y preparado para las circunstancias concretas de la asignatura o de la lección.